En el video aparecen los testimonios de la presidenta de la cooperativa Mepakis, Carla Chiapini, la asistente personal de la cooperativa, Ana Noble, y de la usuaria del programa de asistentes personales, Vilma Lucas. Se ven tomas exteriores de la ciudad de Salto y de un taller de capacitación del que participaron las cooperativistas de Mepaquis. El Programa de Asistentes Personales atiende el cuidado y la asistencia personal para las actividades de la vida diaria de las personas en situación de dependencia severa, es decir, que precisan ayuda para las necesidades básicas. Luego de una evaluación en la que se tomaron en cuenta las debilidades del Programa identificadas por los propios actores involucrados, en agosto de 2022 se implementó un plan piloto de provisión colectiva del servicio en los departamentos de Salto, Tacuarembó, Paysandú y Maldonado. La cooperativa MEPAQUIS de Salto fue la primera en incorporarse al plan piloto. Con un grupo de compañeras empezamos a averiguar y a través del MIDE nos ayudaron en los primeros pasos para la conformación de la cooperativa. Y al plan piloto le vemos muchas ventajas, tanto para el usuario como para el asistente personal. Eh, el usuario se libra de estar... Este, el, el tener esa responsabilidad en todo lo legal que corresponde tener un trabajador a su cargo. Y al asistente es el, el tener el respaldo y la seguridad de que va a haber alguien que, que la va a escuchar, que le va a responder, y, y toda la contención que lleva también el trabajar en colectivo. ¿no? Van a poder tener un apoyo, si está pasando algo con la asistente, los problemas que, que puedan surgir en, en, en ese tiempo, ellos van a poder recurrir a la cooperativa. La cooperativa está en constante comunicación, Digo, nosotros formamos una red a la cual estamos en constante comunicación tanto como, eh, en el caso del niño o niña, con el familiar, la escuela, en el caso del adulto mayor, con la persona responsable y con sus respectivas asistentes. Tengo más respaldo trabajando con la cooperativa BEPAC y como asistente personal que en el plan individual y hay cosas que no llegas a estar de acuerdo con el asistido y al vos estar con la cooperativa tenés el respaldo de, de, de todas tus compañeras que, que van a venir y hablar con la familia. Entonces por eso fue que decidí trabajar eh, con la cooperativa. Para las asistentes el, el tener ese respaldo eh, para ellas es, es bastante, eh, me lo han comentado, es una seguridad que ellas están teniendo en este momento. Nosotros tenemos una relación eh, bastante fluida, tanto con Mides como con Inacop. Eh, ellos desde el día uno nos han estado apoyando. Poder acceder a la... Um... Al cuidado por medio de la cooperativa, la verdad que me cambió la vida. Este, estoy, la compañera que tengo es muy buena acompañante y me siento um, sumamente acompañada. Siento que esto nos va a profesionalizar mucho más. A la vez hemos tenido contacto con Mides, nos hemos reunido por ciertas situaciones y que eso también de cierta manera es una capacitación. La verdad que, sí, que nos interesa sí, muchísimo que se sigan incorporando compañeras con ganas de trabajar, con ganas de sacar adelante eh, la cooperativa y, y también nuestro trabajo y que se formen otras cooperativas. Está pensado en el trabajador, en esa trabajadora, en ese trabajador, en esa eh, este, mujer que muchas veces por años estuvo solamente cuidando y no tenía remuneración. Entonces la cooperativa pensó en todas esas mujeres para poder darle esa solución o ese espacio que están necesitando y que nuestro trabajo no sea este, invisible, sino que sea visible a toda la sociedad. Desde nuestra parte, desde MEPAQUIS, estamos muy conformes.